Este, me miraba y decía, hoy oh, la mujer no cocina más, para nada. Que él estaba con una, un año estuvo con una, dice, no, no cocina. ¿Qué es eso? El telefonito. Mío. Yo no sea? lo abrí. No sé en dónde está. No lo cerramos ayer. Bueno, te este, quería decir, cuando estaba Pablo, ¿ya le escribiste? No, no. ¿Cómo no, no? No, porque ahora el, el documental. Antes que lo llame a otro y vaya a otro lado. Cuando él cortaba con el machete la planta, cuando tiene que ser con la, con la maquinita. Entonces yo...